Hola serianos, o sea, aquí estamos en mitos y leyendas de España y bueno, en esta ocasión os voy a contar leyendas de Valencia son tres leyendas que, que seguramente os van a gustar lo único que son bastante cortas, pero bueno están bastante interesantes o por lo menos, eso es lo que creo yo, aunque también es verdad que en esta ocasión no es muy fantástico, eh lo que os voy a contar no es lo más fantástico que contaba en mitos y leyendas de España, pero bueno yo creo que por eso mismo va a estar mejor porque son cosas que pueden pasar o que pueden haber pasado Así que nada más que decir, dentro de las tres leyendas de Valencia. La primera leyenda que os voy a contar es la leyenda del dragón de la iglesia del patriarca. Según la cual se supone que antiguamente existía en el río Turia un caimán que aterrorizaba a las personas que se atrevían a acercarse. Aunque en algunas versiones también se habla de un dragón. Solo un joven se atrevió a enfrentarse a él vestido con una armadura cubierta de espejos, con la que logró deslumbrar e inmovilizar a la bestia. Si no era posible matarlo en no un solo intento, desde entonces el animal descansa disecado sobre la pared vestíbulo de la iglesia del colegio y del Patriarca. La segunda leyenda que os cuento es la leyenda del Raspenach, que significa murciélago en valenciano, que se remonta a la historia de la reconquista de la ciudad. Por aquel entonces la ciudad permanecía bajo poder musulmán así como los murciélagos de la zona, que fueron entrenados para eliminar los mosquitos. Un profeta auguró al ejército cristiano, liderado por Jaume I, que mientras estos animales siguieran sobrevolando la ciudad, no habría manera de reconquistarla. Una noche, un murciélago se posó en lo alto de la tienda real, donde acampaban las tropas del rey a la espera de la reconquista. Jaume I ordenó a sus tropas que lo trataran con amabilidad, pues era señal de buen augurio. Durante una madrugada, mientras todos dormían, los musulmanes planearon un ataque por sorpresa. Sin embargo, los cristianos vencieron la batalla, gracias al buen cielo, que se golpeó una y otra vez contra un tambor, para despertarlos. De ahí que el animal figura en el escudo de la ciudad y sea la mascota de su club de fútbol. La tercera y última leyenda que os voy a contar es la leyenda del brazo encorustado de San Vicente. San Vicente, el patrón de la ciudad, fue sometido a fuertes torturas por orden del emperador Diocleciano, quien con ello esperaba que renunciara a su fe. Ante la negativa del futuro santo, fue arrojado a un calabozo, donde se dice que un color de ángeles consoló su dolor aportando luz y cubriendo el suelo de flores. San Vicente sería sometido a nuevos tormentos, negándose ante todo a dar a la espalda su religión. Murió a causa de las heridas en el año 304, siendo su cuerpo mutilado en lanzado al mar, pero las olas devolvían su cuerpo una y otra vez a la tierra. Su brazo sería conservado y venerado desde 1970 hasta la actualidad, tras pasar siglos en Italia. En 1948 sería llevado de Nueva Valencia, en cuya catedral descansa hoy en día. Y hasta aquí el mito de leyendas de España de hoy, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si queréis ver más leyendas urbanas de Valencia, ya sabéis. Podéis buscar por internet o poner por aquí abajo qué leyenda falta o qué leyenda hubierais puesto vosotros. Y eso, que espero que os haya gustado. ya sabéis, si os ha gustado lo que tenéis que hacer es dar un buen like y comentar qué os ha parecido y todo eso. Así que, adiós. Yo no Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o esto, Adiós.